con doquear, organizando los archivos y las anotaciones y viendo las opciones principales. Lo primero que hemos tenido que hacer es crearnos un proyecto. Desde la pestaña Proyecto, Nuevo Proyecto. Hemos podido creárnoslo desde cero si no tenemos documentos, o si queremos incorporar un archivo Big Text con documentos, pues lo haríamos desde esta opción. Después, si nos hemos creado el proyecto, vemos que lo tenemos aquí, nos vamos a poder crear un mapa mental con la bibliografía, desde Home, Nuevo mapa. Y este mapa que ya tenemos aquí, Vamos a ver que podemos, por ejemplo, mover los nodos, subirlos y bajarlos. Los nodos se cierran y se abren desde esta opción. Podemos cre crear más categorías si tuviéramos muchas notas, a lo mejor para organizarlas podríamos podríamos crear categorías dentro de las notas podemos seguir añadiendo notas a los pdf si pinchamos en un pdf se nos va a abrir el visor de pdf y podemos seguir añadiendo notas si ya los tenemos distribuidas en las categorías pues igualmente en doquear podemos añadir todo tipo de documentos, podemos añadir eh, eh, imágenes, añadir una imagen externa de nuestro ordenador o podemos añadir fórmulas látex o enlaces, iconos o notas sueltas, que esto lo vimos en la, en la unidad anterior, editar una nota y la nueva, se nos abre eh, este, esta ventana con el tipo de documento o también lo podríamos hacer desde esta pestaña. La, las, eh, las tres columnas se pueden mover, sería desde esta pestaña igualmente crear. Tenemos, si nos ponemos encima de la columna central del mapa central, con el botón derecho del ratón, tenemos muchas opciones de las que tenemos arriba. Podemos decir que... Poner modo pantalla completa. Podemos para trabajar más cómodamente cerrar o abrir las columnas. En la, esta opción es la que nos, eh, la que nos serviría para mo monitorear la carpeta que va, va a tener los PDF, que es esta. Y finalmente, si nos ponemos encima de una determinada referencia, pinchando en esta opción de crear una referencia, se nos abre esta ventana que nos permitiría extraer los metadatos de un, de un PDF. Nos va a aparecer aquí el título, si le decimos que sí, no siempre... Los encuentra, pero es posible que sí. Bueno, pues con este repaso a, a la interfaz y a las opciones que tiene doquear principales, acabamos la unidad. Gracias.